Gracias por continuar con nosotros en el Palacio Federal Legislativo y dice la consulta pública de la Ley de Protección de Activos de la República en el extranjero. Mariana Mata Dugarte se encuentra en el lugar y nos amplía. Así de saludos amigos de Venezolana de Televisión, tal como lo estipula el reglamento de interior y Debates del Parlamento venezolano, hoy se lleva a cabo esta consulta pública donde participan pues, representantes de la sociedad civil y también integrantes de las distintas instituciones que participan en lo que tiene que ver con la seguridad de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar al diputado Jesús Serpa, quien fue el que lideró esta consulta pública el día de hoy, para saber los detalles acerca de esta jornada que se ha llevado del día de hoy en el Parlamento. Bueno, efectivamente, el día de hoy estamos cumpliendo con el deber constitucional de hacer la consulta pública planteada en el artículo 206 y 211 de la Constitución de cada una de las normas que discute la Asamblea Nacional. En este caso, hemos traído a esta consulta que se está haciendo en Caracas en este momento, pero simultáneamente vía por vía remota en los 24 estados del país sobre la Ley de Protección de Activos y Derechos e Intereses de la República en el extranjero. ¿no? Esta es una ley eh, que tiene como fundamento la protección el resguardo de cada uno de los activos de la República en el extranjero... ...que en su normativa prevé la ineficacia e invalidez de los actos que hayan sido ejecutados... ...usurpando funciones por parte de eh, individuos que se hayan atribuido en el extranjero eh, eh, atribuciones COE... ...que no tienen producto de ello, ¿no? Específicamente estamos hablando de esta banda criminal... Que se, constru ...que se constituyó y que se hizo llamar gobierno interino... ...que manejó de manera discrecional, sin ningún tipo de contraloría... ...y por supuesto en violación concreta de la constitución... ...y nuestra normativa legal, eh, importantes recursos de la República. Hoy vemos como eh, producto de una decisión ilegal... ...de una corte de los Estados Unidos, del estado de Delaware... ...se está despojando de activos por más de 7 mil millones... ...de dólares que pertenecen a la República, en este caso a la empresa PDB Holding, matriz de nuestra empresa Citgo... ...que es el mayor activo que tiene la República en el extranjero. Producto de una decisión ilegal donde eh, se confunde el patrimonio de la República... ...demandas que están siendo eh, eh, incoadas en contra de la República con el patrimonio de una empresa como es PDVSA. En franca, violación por supuesto del derecho internacional público, de normativas del derecho internacional privado... ...y por supuesto bajo la anuencia... ...de esta banda criminal que está en su peor decadencia en este momento... ...pero que sigue siendo reconocida por el gobierno de los Estados Unidos... ...para eh, eh, despojar de ingentes recursos que son de todos los venezolanos. Citgo, siendo el mayor activo de la República... ...se había destinado eh, sus recursos para la, a través de la Fundación Simón Bolívar... ...atender eh, enfermedades catastróficas, tratamientos de alto costo... ...en el extranjero para ciudadanos venezolanos... Hoy, eh, esa empresa ha servido y, y estos activos, los dividendos de esta empresa, están siendo utilizados para financiar bacanales, para financiar eh, eh, actos ilegales eh, que tienen que ver con la satisfacción de hasta las bajas pasiones de estos individuos. ¿no? Esta ley tiene también eh, una parte punitiva en la cual se castiga penalmente eh, las conductas que usurpen eh, por parte de individuos que se hacen llamar y que, y que no tienen ninguna validez su actuación. Castega de manera punitiva eh, y penal y por supuesto a través de la ley de extinción de dominio como un complemento para ello de manera patrimonial a quienes incurran en este tipo de delitos. Quienes asuman la administración de manera ilegal de bienes en el extranjero, quienes hayan tenido responsabilidad en el manejo de activos de la República serán sancionados de acuerdo a esta ley patrimonial y penalmente. no y bueno, es parte de lo que venimos haciendo desde la Asamblea Nacional, esta es una ley que ha sido iniciativa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos avanzando en su discusión de manera urgente, como lo planteó el día de ayer el Presidente Jorge Rodríguez en la plenaria de la Asamblea Nacional, y prontamente será aprobada. ...por esta comisión mixta conformada por la Comisión de Política Interior, Política Exterior y Economía y Finanzas. Eran las declaraciones del diputado Jesús Serpa sobre esta jornada que se ha dado el día de hoy... ...en el hemiciclo protocolar de Palacio Federal Legislativo... Bueno, ...y todo lo que tiene que ver con eh, esta ley que aprobará prontamente el Parlamento venezolano. Esta y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la noticia... ...por lo pronto retornamos el paso adelante.